Excelente tu llamado, ahí está para mi amigo el doctor Rodríguez y al doctor Nelson Rosario, tienen que dejar un poquito el figureo, hablar mucha pluma de burro en los medios y estar en figureo constante, eso le hace un daño terrible. Cuando yo veo a un funcionario que le encanta la pantalla y le gusta el figureo, está hablando mucha pluma de burro en programa, no trabaja. Usted tiene que fajarse a trabajar. Cuando usted manda un operativo, un play como el cercado, una comunidad como 15 comunidades, como comunidad es tan grande, tiene que mandar a un equipo médico. ¿Cómo te va a mandar una enfermera con, con, con, con, con tres muchachos a llenar el formulario? Tienen que hacer las cosas bien. Entonces te están luciendo que son improvisados y que no merecen el puesto que le dieron. No merecen el puesto que le dieron. una vaina que está todo politizada. Peor, hablaban de los peleadistas, pero esta gente son peores. La gente no reciben a nadie, no escuchan a nadie, tienen un colador para los nombramientos y eso es, eh, es solamente la gente de ellos, ¿ustedes me entienden? Y por eso los paramedistas se lo está llevando el diablo, por ese tema yo lo he tratado muchas veces y aquí no voy a joder más con eso. Pero eh, en cuanto a la cuestión esta del desarme, ¿eh? ese desarme que, que con orgullo se ha dicho que se va a iniciar, que la población civil y que la delincuencia y que ese plan de desarme se va a iniciar ya mañana, que tiene como plan piloto a Santo Domingo que está San Francisco de Macorís dentro de ese plan piloto y que abarca unas cuatro fases además del gran Santo Domingo San Cristóbal La Vega Santiago y estamos nosotros y que las armas de fuego y que, y que, y que vayan a entregar sus armas y que le van a eso es disparate, eso es mierda. Lo primero que Chubasque no sabe nada de eso. No debió ser el ministro de Interior y Policía porque no sabe nada de eso. Una persona, aunque haya salido eh, libre por insuficiencia de pruebas, se vio envuelto en un escándalo de corrupción en el Lío de Odebrecht y no debió... Ser funcionario debe estar en un bajo perfil, lo primero que no sabe nada de eso, no sabe nada, no tiene que ver nada de seguridad en lo absoluto. Tiene un reguero de equipos ahí, y como los anteriores eran tan corruptos y tan ladrones, lo que ha encontrado que es un caos, un escándalo y ha ido a, a organizando un poquito la casa. Pero el desarme, esto tiene que iniciarlo en los barrios, donde están las armas ilegales en los puntos de droga, donde están las armas ilegales en los lugares donde se mueve el comercio ilícito en la frontera que entran armas ilegales todos los días, por ahí que usted tiene que entrar y comenzar, por ese personal militar mafioso que permite que entren haitianos, que entren, que también tiene que ver con usted, con migración, y que no ha resuelto el problema haitiano, y que el presidente tuvo que comenzar a construir un murito de 23 kilómetros para evitar el trasiego ilegal de armas, droga, haitiano y robo de ganado. Y tiene un canciller entonces que se atreve a faltar el respeto, que dice que debiera invertirse en un arrobicho de que debiera estar cancelado. Ningún funcionario, carajo, yo, me, nadie me contradice. Está inmediatamente, al otro día en un decreto, y, lo, y le pongo un llame ahí, le, para que vea que lo, un vainero, al otro mes le pongo una gente, una gente importante, una gente que, que mueva, y lo cojo de la sociedad civil, eh, que no tenga nada que ver con eso ni compromiso con nadie pero entonces el desarme no es venir a dificultarle. Entonces, ¿sabe qué es lo que usted ha debido hacer? Usted quiere que la población aquí que tiene arma, eh, usted tener un control estricto, haga lo siguiente, todo el que tenga su arma toda su arma legal, porque que tiene un arma, y sacó licencia, y la pagó y se le venció, no es ilegal, se le ha vencido la licencia. Entra en un estado de ilegalidad por la no renovación, pero no, el arma no es ilegal, el arma es legal porque entra legal al país. Las ilegales son las armas que, que entran ilegal al país o que llegan a las manos de las personas porque son producto de un robo, del crimen organizado y demás, y no están registradas y no han entrado al registro de interior y policía. De esas armas son las que usted tiene porque de cada, criminal, de cada hecho criminal que se comete aquí, de cada diez hechos criminales, siete son hechos con armas ilegales y están, han estado en manos de ex policía o de policía de los hechos criminales que se cometen aquí entonces tiene que ver ahí quién está negociando esas armas y cuáles militares le están dando armas a los delincuentes para que vayan a robar y a atracar es por ahí que tú tienes que medir no es joder a la gente que tiene su arma legal para que entonces esté desarmado la población civil y los criminales armados hasta los dientes yo entiendo por qué una vez Freddy Veragoico llamó a la población cuando Franklin, al mierda, Francier, eh, quiso decir que iba a desarmar a la población. Porque eso es cada cierto tiempo que se repiten los temas para el figurero y la cuestión de la prensa. ¿eh? Y que Freddy decía, armen, se si compren armas, tanques, pistolas y de todo. Porque en este país nosotros hemos tenido que convertir nuestras casas en, en, pequeño, en pequeños cuarteles. ¿eh? Hemos tenido que poner trincheras, cámaras, alambre, electricidad perro, guachiman y estaba armado hasta los dientes porque los delincuentes están armados hasta los dientes ¿ustedes no ven como dos muchachos ahí los cáceres en moca, estaban sentados y vinieron cuatro o tres cinco tipos en dos motores y delante de todo el mundo ¡pam, pam, pam, pam! ¡muerto! ¿de dónde consiguen todas esas armas automáticas? ¿ustedes no ven como un grupo aquí agarró a una cuestión con unos puntos de droga y atemorizó a esta población en más de siete, de, de, de 700, 900 tiros con armas automáticas de guerra M16, falso, fusil y cosas y ametralladora, una casa ¿dónde se consiguen esas armas? es de ahí que usted tiene que venir, no es a la población civil usted quiere que todo el mundo se registre produzca una gran amnistía diga, a las personas aquí, usted verá cómo todo el mundo va a legalizar sus armas las 256 mil que usted dice que nada más 50 mil, ¿eh? o sea que 200 y pico de mil, 206 mil no han legalizado su estatus quo bueno, haga amnistía, diga, mire eh, a partir de ahora, todas las personas que tienen sus armas legales la renovación de la licencia por el tiempo que sea solamente van a tener que pagar diez mil pesos, cinco mil pesos, dependiendo. A que todo el mundo va a regularizar su arma, y usted va a tener una población civil armada. Ahora lo que usted no pueden estar dando permiso a todos los locos, porque aquí hay gente con problemas psiquiátricos que a usted le dan permiso, porque convirtieron esa vaina en un negocio. La cuestión esa se convirtió en mucha burocracia. Aquí se prohibieron la importación de armas desde hace más de 5, 6 o 7 años. Y ahora es que hay armas ilegales en este país, entonces ¿cómo han entrado? Estaban aquí, estaban aquí y han seguido entrando. Entran por la frontera todos los días las armas ilegales. Entran, los traen por paquete. Yo fui hace 15 años a Jimanía, a Malpaso, y me estaban vendiendo una de 5 mil pesos en una caja nueva con, con, con 18 tiros. Y si yo hubiese querido me monto en la de la iglesia en la que ando, porque no revisan tampoco... ...y me la hubiese llevado... ...entonces... ...por ahí entra de todo... ...por ahí que ustedes tienen que comenzar... ...por lo que quieren este, estar todo el tiempo... ...y estos programas, esta vaina... ...al servicio de esos pendejos... ...cobrándole muchísimo cuarto para hablar mierda... ...¿me entiendes? ...entonces por ahí... ...no es dificultad ...porque entonces vamos... ...vamos a desarmar a la población a partir de mañana... De, ...como pendejos... ...para que los delincuentes estén armados... ...¿quién dijo esa vaina? ...que usted está equivocado... Chubaca? ...eso no es así... Eso es un disparate. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. Hermano, bájate el volumen del televisor para escucharte bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. Lo que pasa es, Pitágoras, ¿tú sabes qué lo que pasa? Es que ellos quieren cobrar más impuestos, que no le están pagando porque eso está muy caro. ¿Tú sabes lo que tú por una pistola pagaste 12.000 y pico de pesos todos los años, y un año pasa de una vez. Sí, claro, claro. Entonces, y no sé, sí, es no solo eso, sí. No solo eso, Claro, claro. Si todo el mundo fuera a pagar ese dinero. Claro, Yo claro. Yo conozco personas que han dejado de pagarlo porque ellos dicen que eso está muy caro. Si la bajaran a 3 o 4.000 pesos, todo el mundo pagara su impuesto todos claro, los años. Claro, Pero claro, Pero eso es demasiado, pagar 12.000 y pico de pesos anual una pistola, por un arma de fuego. Eso es así. Y eso es lo que ellos quieren, recaudar más dinero, más dinero, cada día más. Pero que son brutos. Que es de Chubac, que está hablando caballá, que salga a recoger las armas que tienen los delincuentes en los puntos de droga. ¿A que no salen a eso? Porque ahí es que ellos tienen que salir a buscarla, que ahí es que están las la que matan a la gente seria. Así una es. gente seria que tenga una arma de fuego, que tenga Años cuatro que no la pague, no va a matar a una persona que ande trabajando por ahí, pero un delincuente si sí la mata. Así Entonces, es. que a buscar eso. Así gracias. Es. gracias a ti, es lo que yo digo. ¿Eh? Usted quiere que todo el mundo haga Porque una amnistía y le va a pagar todo el mundo y usted verá todo el mundo a usted pagándole su cuestión de sus armas, pero el proceso de desarme no puede iniciar así con la población civil, como pendejo. No, no, no, no, no, no. Y además, nadie sabe cómo va a ser el proceso de desarme. Es una improvisación del carajo. Usted sabe cómo va a ser eso. ¿Cómo van a hacer eso? Y que le digan a usted: venga, traiga su arma ilegal aquí. Ay, niño, este cohete, Tú vas a coger para intervenir de policía y llevar tu arma. ¿Los delincuentes la van a llevar? La van a llevar los pendejos. ¿Los pendejos la van a llevar? ¿Quién que esté armado va a llevar su arma? ¿Quién? ¿Quién? ¿Para quedarse desarmado? ¿Para que te coma el lobo? ¿Qué pendejos están? Buenas noches. Noches, pintado, porque, muy, te, te, espérate hermano porque tú que no andas solo tú andas con un escolta, como muchísimo militar y con, y con amé franqueador y en vehículo blindado y armado hasta los dientes entonces tú quieres que la población esté desarmada que pendejo está buenas noches dime hermano que pendejo Ana ¿Qué tal, y yo veo a todo el mundo callado como idiota este pueblo le dieron que fue lo que le dieron heroína, cocaína fue que le prendieron un anestésico fue dime hermano Sí, buenas noches, ¿cómo está usted? Estamos bien. Habla un cien oyente del programa. Sí. Eh, yo voy a la televisión pañera, lo escucho por aquí por el teléfono. Sí. Eh, yo soy un señor de 27 años de edad. Y mi papá es sobreviviente de cáncer de próstata Y yo me estoy tratando en el hospital de aquí, y el hospital de aquí se ha convertido como una posible. Porque me mandaron a, a coger cita, la, o sea, coger cita con la doctora, me la pusieron casi por dos meses y yo tengo un problema. Y casi a los dos meses me indica la doctora un análisis, siete análisis y, y una sonografía, los Cuando hago la, la segunda doctora me dice que ella no lo puede ver porque falta dos análisis más importantes que la sonografía. Me pone otra cita para hoy, diecisiete. Y yo con mi problema, y cuando voy a la doctora, yo no paré con el listado. Cuando va la muchacha que está con la doctora, la enfermera que está con ella ahí abajo, dicen que yo no estoy en el listado. Cuando le enseño la fotografía, se a la doctora, digo, doctora, usted sabe, tengo cita con usted para ver, la aquí, para que vea esta fotografía, ver qué es lo que está pasando. Me dice, vaya para allá abajo, que allá abajo resuelven eso, porque no vi a la doctora, no, yo vi un demonio sentado en el escritorio. Pues. Y digo, no, pero que ya la muchacha de abajo te fue allá que sabe que usted va a hacer conmigo, que me vea eso, que me vea eso, analice, a ver que es lo que me pasa y me dijo, yo eso me ya, no está bien, y la respuesta que me dijo fue, pues, no me abrace, con la cara que sabe para no decir la comparación, entonces yo tengo ese problema, y yo creo como usted es un hombre del pueblo que nosotros todos, todos, todos los oyentes suyos creemos en usted y confiamos en usted, tal vez usted me ayuda en esa situación porque tengo problemas muy bien, eh, bien llámeme, como no llámeme fuera del programa, a ver si con el doctor Antiguo... No, yo voy a llamar mañana, si Dios quiere, ¿Cómo es? No. que yo vuelvo, para que analicemos eso. Que antes de estar en ese cargo, era amigo mío, vamos a ver ahora, ¿verdad? la gente cambia muchísimo cuando llega a una posicióncita aquí, no sé qué lo que le pasa a la gente. Eh, parece desgraciadamente que el poder cambia a los mediocres. Buenas noches. Bueno, bueno. Sí, eh, dama, bájame un poquito el volumen del televisor para poder ap apreciar su llamada en toda su extensión. Dígame. Sí, buena. Eh, por la calle A, calle Castillo, calle A. Sí. Encarno por el Peña, el sábado, nadie no dormió por aquí a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, una tiradera de tiro. Y ahí, ahí me pregunto yo, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la, la, ¿Dónde está la policía? ¿Y dónde está? ¿Cómo se llama sí, la policía? Yo esa? me pregunto, ¿La escoma, yo, yo eso fue ah, la eh, coma, a las dos y media de la mañana, el sábado en la noche. A tirar de tiro, a las dos y media de la mañana. Repítame la dirección. Eso es por la Castillo Arriba, por la calle a, a la izquierda, cuando entra por el comando, yo Peña. O sea, tiro y de todo ahí. A las a la dos y media de la mañana, el sábado nadie dormió. Llega a 30 por, por ahí, por la calle. Ahí está. Con el, la policía, Peña. Para que sepa una fiesta de tiro y de juca ahí. Sí. ¿Mm? Gracias a usted por su llamada. Y eso sí. dice en todos los sitios. La policía no va a esa vaina. Ya esa cuestión ya perdió su efecto, presidente. La cuestión del toque de que deje eso, libere esta cuestión y siga vacunando a la gente. Que esto no lo, no lo controla nadie. Jesucristo, que venga esto no lo controla nadie y ya la gente no está funiendo con eso aquí está todo el mundo tirado a la calle bebiendo fiesta pero usted no ve, Michel vino, hizo una fiesta en Jarro Café el ex presidente, el haitiano que fue el presidente, solamente un país, una basura, como esa puede ser presidente. Y esa basura la aceptamos aquí en Jarró Y yo voy a presentarle a ustedes las imágenes de esa fiesta, sin nada, todo el mundo fumando y bebiendo, sin nada. Aquí está, eso está, y la playa, toda la playa del país, eso se da, eso, es esa vaina, ya eso no sirve. No tiene razón de ser la mierda esa del toque de queda esa, y de la cuarentena de la mierda esa. Buenas noches. Buenas noches, Sí, dígame. Ahora yo te estoy llamando para hacerte una pregunta. Sí, dígame. ¿La ME está buscando gente o está buscando dinero? Porque ¿qué hace la ME a las 7 y 25 de la noche? Si que no una un gente por un carro, profesor. A las 7 y 25 de la noche. Así es, así es. Yo venía para acá y lo vi ahí la presidente, buscar, buscar están buscando los cuartos el gobierno. Ya los, a, la, la gente de la DGC son oficinas recaudadoras de impuestos del Estado. Ya perdieron. Desde que Hanle Germa dejó eso, la y la, la DGC y toda la vaina que hay, han creado leyes, no sirve para nada, una basura eso. En donde quiera que usted vea un tapón, hay una ME, hay un, una gente de la DGC, donde quiera. Buenas noches. Sí, hey, buenas noches. Entonces no, entonces no quieren poner los semáforos inteligentes aquí. Te paso ahora, hermano. Entonces, imagínese usted, dígame. Sí, hey, buenas noches. Buenas noches, un placer. Adelante, le escucha a todo Ay, el mundo. Hermano, me acabo de esperar ahora por un noticiario de la capital que la Chama aprobó en primera y única lectura un contrato contra la fa con la FARC de 10 millones de vacunas o en más de 110 mil millones de dólares. No, no, no, fue o sea, eh, 120, millones, 120 millones de dólares. crear eh, de, de una cápita donde dice que la República debe atenerse de reclamación contra la paz, reclamación legal contra la paz. Aún ella no cumple el contrato. Yo lo advertí eso bien, la semana pasada. Ya Pero Así aparte es. de eso, había otro contrato, no sé si de 8 millones, y ellos no cumplieron. Y Así nadie bien. ha dado una explicación de por qué, ¿No? Dios mío, y cómo es que este gobierno piensa eh, meternos en esos puertos por los ojos, justificar en qué se gastan y cómo. Mira esta misma desembarque, de Sayola en Puerto Rico. ¿Usted cree que eso? Óigame, eso ha sí sido es un caso penoso. Como salían. Esos dominicanos, tirándose hasta llora y corriendo. Da vergüenza y lástima. Da vergüenza ajena, me siento yo. A mí eso me da prácticamente mucha lástima y vergüenza por cómo estamos viviendo. Y eso que es un gobierno nuevo que se vendió con un cambio y con tanta esperanza y tanto de cosas al aire. Y mira cómo está ahora mismo, que no hay nadie... No hay nadie que cumpla nada. Mira los productos de primera necesidad. Todo en el sentido general de la construcción. Todo ha subido desorganizantemente. De nadie se toma el, el control. Nadie dice, esta boca es mía. Señor, ¿quién lo va a defender? Porque ya ni siquiera por incolorar. Gracias, pasen buena. Buenas noches. Yo le advertí, eso que usted dijo. Yo lo dije. ¿Usted se cuando yo analicé el tema de la vacuna? Y los contratos con la Pfizer, lo que significaba 120 millones de dólares. ...no voy a decir más nada... Eh, ...cada pueblo tiene el gobierno que se merece... ...ustedes querían cambio... ...bueno, cojan un cambio ahí... ...entonces señor director... ...vamos a cumplir con unos compromisos de publicidad... ...y luego de ello venimos entonces con... Eh, ...las informaciones y la, seguimos con la interacción del pueblo... ...así es que... que a mí nadie me habla de desarme... ...lástima que yo no tenga arma... ...pero si yo tuviera ahora la posibilidad económica... ...me compro una escopeta, me compro una pistola... ...me compro un revólver me compro una M16 una UCI eh, pongo un tanque en el patio de la casa porque esto se ha puesto así para uno poder defenderse de los delincuentes ah, desarmarlo a, lo, a, lo, a los infelices que están armados legalmente a mí y ustedes, los funcionarios los pendejos con la policía los 39 mil policías que tenemos ahí hay